El libro de Nehemías, capítulo 9. El día 24 de este mismo mes, los israelitas se reunieron ayunando y vistiendo de silicio, con polvo en la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de los extranjeros y se pusieron de pie para confesar sus pecados y los de sus antepasados. Pasaron tres horas de pie leyendo el libro de la ley del Señor, su Dios y otras tres horas, confesando sus pecados y adorando al Señor su Dios. Los levitas se pusieron de pie en el estrado y clamaron en voz alta al Señor su Dios. Sus nombres eran Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Chenani. Entonces los levitas anunciaron, Pónganse de pie y alaben al Señor, su Dios, que vive eternamente. Que sean bendecidos quienes son y su gloria, y que sean elevados por encima de toda bendición y alabanza. Los nombres de los levitas eran Jesúa, Catmiel, Bani, Hazabbenías, Cerebías, Odías, Sebanías y Petaías. Ellos oraron, Solo tú eres el Señor, tú hiciste el cielo, los cielos con todas sus estrellas, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú les das vida a todos ellos, y todos los seres celestiales te adoran. Tú eres el Señor, el Dios que eligió a Abraham que lo sacó de Ur de los Caldeos, y le dio el nombre de Abraham. Tú sabías que te sería fiel, e hiciste un acuerdo con él para darle a él, y a su descendencia, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebuseos y gergeseos. Cumpliste tu promesa, porque haces lo que es justo». Viste cuando sufrían nuestros antepasados en Egipto. Oíste sus gritos de auxilio en el Mar Rojo. Te manifestaste con señales y milagros contra el faraón, todos sus funcionarios y todo el pueblo de su tierra, porque reconociste la arrogancia con que trataron a nuestros antepasados. Te creaste una maravillosa fama, que la gente sigue reconociendo hasta el día de hoy. Dividiste el mar delante de ellos, para que pudieran atravesarlo en seco. Pero arrojaste a sus perseguidores a las profundidades del mar, como piedras arrojadas a las aguas embravecidas. Los guiaste con una columna de nube durante el día y con una columna de fuego durante la noche mostrándoles el camino que debían seguir. Descendiste en el monte Sinaí, les hablaste desde el cielo, les diste caminos correctos para vivir, leyes verdaderas y buenos reglamentos y mandamientos. Les explicaste tu santo sábado, les diste mandamientos, reglamentos y leyes por medio de tu siervo Moisés. Cuando tuvieron hambre, les diste pan del cielo, y cuando tuvieron sed, les sacaste agua de la roca. Les dijiste que fueran a tomar posesión de la tierra que habías jurado darles. Pero ellos y nuestros antepasados actuaron con arrogancia, y se volvieron obstinados, y no prestaron atención a tus mandatos. Se negaron a escucharte y se olvidaron de todos los milagros que hiciste por ellos. Se obstinaron y decidieron elegir ellos mismos un líder que los llevara de vuelta a la esclavitud de Egipto. Pero tú eres un Dios que perdona, clemente y misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor confiable. No los abandonaste, ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal y dijeron, «Este es su Dios que los sacó de Egipto», y cometieron terribles blasfemias. Pero tú, por ser tan misericordioso, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no dejó de guiarlos durante el día, y la columna de fuego siguió iluminando su camino por la noche. Les diste tu buen espíritu para enseñarles. No dejaste de alimentarlos con tu maná. Y les diste agua cuando tuvieron sed. Cuidaste de ellos durante cuarenta años en el desierto. Sus ropas no se desgastaron. No les faltó nada. Ni siquiera se les hincharon los pies. Les diste reinos y naciones. Les asignaste sus fronteras. Se apoderaron de la tierra de Seón, rey de Esbón, y de Og rey de Bazán. Hiciste que sus descendientes fueran tan innumerables como las estrellas del cielo, y los condujiste a la tierra que habías prometido a sus padres que entrarían y poseerían. Sus descendientes entraron y se apoderaron de la tierra. Delante de ellos conquistaste a los cananeos que vivían allí, entregándoles sus reyes y su pueblo para que hicieran con ellos lo que quisieran. Capturaron ciudades fortificadas y tierras fértiles. Se apoderaron de casas llenas de cosas valiosas, cisternas de agua, viñedos, olivares y muchos árboles frutales. Comieron hasta saciarse y engordaron. Estaban muy contentos de lo buenos que eran con ellos. Pero se rebelaron por completo contra ti. Arrojaron tu ley tras sus espaldas. Mataron a tus profetas que les advertían para que intentaran volver a ti. Y cometieron terribles blasfemias. Por eso los entregaste a sus enemigos, que los trataron mal. En su sufrimiento, clamaron a ti por ayuda. Pero tú oíste sus gritos desde el cielo, y, como eres tan misericordioso, les enviaste líderes para salvarlos de sus enemigos. Sin embargo, en cuanto tuvieron paz, volvieron a hacer el mal ante tus ojos. Así que una vez más los entregaste a sus enemigos que los dominaron, Volvieron a ti y te gritaron de nuevo. Pero tú oíste desde el cielo una vez más, y los salvaste una y otra vez, porque eres muy misericordioso. Les advertiste que volvieran a tu ley, pero fueron arrogantes, ignoraron tus mandatos y pecaron contra tus reglas, que, como ya dijiste, si la gente obedece, vivirá por ellos». Se obstinaron en darte la espalda y se negaron a escuchar. Tuviste paciencia con ellos durante muchos años. Les advertiste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no te escucharon, así que los entregaste a las demás naciones. Pero por tu maravillosa misericordia no terminaste con ellos y no los abandonaste porque eres un Dios clemente y misericordioso. Así que ahora, nuestro Dios, el grande y poderoso y asombroso Dios que mantiene su acuerdo de amor confiable, por favor, no veas como sin importancia todas las dificultades que nos han sucedido a nosotros y a nuestros reyes y líderes, a nuestros sacerdotes y profetas, a nuestro antepasado y a todo tu pueblo, desde el tiempo de los reyes asirios de Asiria hasta ahora. Pero tú has hecho lo correcto con respecto a todo lo que nos ha sucedido. Siempre has actuado con fidelidad, mientras que nosotros hemos hecho tanto mal. Nuestros reyes, nuestros dirigentes, nuestros sacerdotes y nuestros antepasados no siguieron tu ley e ignoraron tus mandatos y reglamentos que les ordenaste cumplir. Pero ellos, incluso durante el tiempo en que tuvieron su propio reino, con tantas bendiciones que les habías dado en la tierra amplia y fértil que les habías proporcionado, incluso entonces se negaron a servirte y no se apartaron de sus malos caminos. Míranos ahora esclavos en la tierra que diste a nuestros antepasados para disfrutar de sus frutos y de todas sus cosas buenas. Míranos a nosotros, esclavos aquí. Las ricas cosechas de esta tierra son para los reyes que has puesto sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Ellos gobiernan nuestros cuerpos y nuestro ganado, haciendo lo que quieren. Estamos sufriendo mucho. En respuesta, el pueblo declaró, «Teniendo en cuenta todo esto, estamos haciendo un acuerdo solemne, poniéndolo por escrito. Está sellado por nuestros líderes, levitas y sacerdotes».